de San José de Minas. Nos visitan los amigos desde Oton. No me sirves para nada, baby ni... también por acá en el desfile. Ya van que vengo llegando, ya van llegando. ¿Quieres Bienvenidos, monte, Bienvenidos al programa Quito Ecuador. Mi nombre es Brian. Presentando un video del desfile en San José de Minas. Muchas gracias, muchas gracias, amigos. Por favor, reírnase para acá. De aquí, directamente, desde San José de Minas. Con la color de San José de Minas, verde y blanco. Un aplauso de amigo Gerardo Flores, por favor. Ya. ¡Vamos! Vamos, arriba, arriba, arriba, levante, levante, con cuidado, con cuidado, eh. amigos y para mostrarles la segunda parte del video del desfile en pocos minutos y también para comentarles que casi nos sacan de ese evento porque no estaba permitido grabar dentro del estadio pero bueno gracias Towi por permi permitirnos grabar y pues de hecho logramos hacer algunas tomas y pues pedimos disculpas a las personas que no salieron completo ahí los videos porque la memoria también estaba llena. vamos a demostrar el cariño con las palmas. Vamos a decir que la gente de Minas somos tierra de mujeres guapas y hombres fieles, dice así que bienvenidos acá a San José de Minas. Mira, amigo, señor Pablito, por primera vez debemos contar a caballo El mismo así, hermano, ah, si ¡Bien, muy bien. bien.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 presentando mina chupa. mina chupa. Parece que allá ya tenemos camino y carretera, señora. A vale, ver, vamos a ver. No pues si conozco Mina Chupa. No me pintarán. A veces no. Para allá vayan, no vengan aquí, mío. Desde mi la chupa, buena delegación. Y desde cuándo desde mi la chupa se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 No se olviden, acaban de pasar y deben reclamar su trofeo arriba. Su trofeo arriba. Oiga, acá también corten esas botellas. Acá también las botellas. Señor Bobos, ¿cómo es eso? Linda, ¿cómo te llamas, mi amor? Dios te pague. De esas guapas, por acá. me la porque. Cuidado, se cae del caballo. A Mina Chupa parece que le hace falta tiempo para demostrar todo lo que tiene. Esa es la alegría la que ciudad. se vive acá en San José de Minas. Primera vez, sí o no? Confirme, Franklin. Sí, verdad, primera vez vemos todos Unidos aquí, por una doble causa, festejar a mi pueblo, a mi tierra. San José de Minas. de Minas. A ver, ahí va a ver para la foto, la fotito, la fotito del recuerdo, Ahí listos todos. Teniste acá nuestro reportero y camarógrafo para plasmar. En una foto el recuerdo de estas festividades. A ver, listo, Sarin. Vamos ya. Alistámonos al próximo grupo. El próximo grupo se alista. ¡Vale, vale, vale! ¡Baile, baile, baile, baile! ¡Que viva, amigos! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Eso! ¡Vamos! A demostrar que somos gente alegre! ¡Ahí, aquí, ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ay, cómo bailan las palmas, las palmas! ¡Vamos! ¡Se anima, se anima, se anima el caballo, a ver! ¡Robadito! ¡Vamos, amigos! ¡Robadito, ¡Eso! Buena, buena delegación. Buena delegación. A ver, 啊。 En el año de 1990 fuimos seis charlas que comenzamos con esta afición, con este gusto de charlas que somos. ¿Quién fue José Pillajo, Alfredo Nicolalde, Jorge Morales, Juan, Juan Fernando Saavedra, Jaime Guamaní y quien les habla, Carlos Nicolalde? Fuimos uno de los iniciadores de charlas de San José de Minas y como su salido, ¡viva Minas! Y siempre lo porque aquí fiesta de mi padre, ¿qué podemos hacer? Nos hemos criado haciendo traguito. Venimos de gente que ha trabajado haciendo caña. No podemos entregar las raíces, ¿no? Eso, qué bonito. Y aquí estamos. Vean a esa gente, vea. Está Pablito Nicolante con su caballo, saludando a su parroquia. Aquí está Sorita de Versas, Chagras. ¡Caballazo! Buenos caballos. Buenos caballos. A ver. ¡Viva minas! ¡Viva minas! ¡Viva Ah, ¡Quieto, quieto! ¡Padre nuestro! <ríe> ¡El padre nuestro hace con la pata del caballo! saludo sí ¡Salud, no. saluda saludame Luz! ¡Saluda, ¡Salud, ¡Saluda, ¡Salud, ¡Sí!